Hola amigos, ¿cómo están? Hemos regresado con la anteúltima parte del gato Bros XD. Hola amigos, soy Franco y bueno, muchas gracias por los 150 suscriptores. Muah huah, huah, así que Franco ya llegó a 150 suscriptores. Oye Franco, ¿qué te parece si desde ahora soy tu narrador y narro todos tus videos? bueno no. Pues ahora valiste, ya firme el contrato XD jajajaja ja, ja, ja, sigan hablando yo voy a ganar mejor no te distraigas pinche coca monga callate verga que la otra vez te la pasan durante todo el video dicien wives y adolina exhiete u 77 bravdole 77 72 74 74 38 87 cejo cultural de como uniforms y esas cosas z乐s es cierto equis is right Joder Franco tú también ja, ja, ja, ja mentira espera que haces novajes en ese tubo pinjo. ja <risa> por fin te matamos nosotras las pelotas con pinchoches. <risa> hola amigos soy robotelalo y hoy estaré aquí como protagonista x de x ya caen en todo dos 2 dos y cuando digo todos significa todo 47 83 47 38 74 83 74 83 74 w 8 w 89 37 34 83 83 87 87 7 87 77 77 77 77 77 de que lo que lo b.2.23j punto j j 83 j 74 w Ahí, un poco. Super ataque de madera. Sí, super ataque de caparazón a Robotland. Soy intelectual, muy inteligente, soy intelectual, muy inteligente, ay qué bonito soy.